¿Qué mm. Just... <coughs> <Go>. mm. <coughs> <coughs> de los contrayentes, me voy a permitir preguntar a Francisco Tejeda Coria, que si es voluntad de usted unirse en matrimonio a María Inés Hernández Hernández, María Inés Hernández Hernández, es voluntad de usted unirse en matrimonio a Francisco Tejeda Coria, siendo así, les voy a pedir por favor que me lo ratifiquen también estampando sus firmas y sus huellas digitales en el acta correspondiente. Aquí ¿Aquí? ¿Aquí? yo tengo que Antito, por favor. Sí. Habiendo interrogado a los contrayentes en los términos que la ley ordena y no existiendo impedimento legal o habido sido dispensado el existente para la celebración del matrimonio los declaro en nombre de la ley y ante la sociedad unidos en matrimonio y su contrato de matrimonio es legal y legítimo para todos los efectos legales y les manifiesto que el matrimonio es el único medio de fundar la familia y de suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo al pretender la perfección del género humano. Los casados deben considerarse sagrados el uno para el otro. El hombre cuyos dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola como a la parte más delicada y sensible de sí mismo y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, principalmente cuando este débil se lo ha confiado. La mujer, cuyos principales dotes son la abnegación, la compasión y la ternura, Debe conceder al marido obediencia, agrado, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que las apoya y defiende con la delicadeza de quien no quiere lastimar la susceptibilidad de sí mismo. El uno y el otro se deben respeto, deferencia, fidelidad y confianza. Y ambos procurarán que lo que el uno se esperaba del otro al unirse con él, no vaya a desmentirse con la unión. Ambos deben prudenciar y atenuar sus faltas, cuidando de no injuriarse jamás, porque las injurias entre los casados deshonran al que las vierte y prueban su falta de cordura. Y mucho menos se maltratarán de obra, porque es villano y cobarde usar la fuerza para la persona que se debe amar y considerar. Ambos deben prepararse con el estudio y mutua corrección de sus defectos para llegar a la suprema magistratura de ser padres de familia, para que cuando lleguen a serlo, sus hijos encuentren en ustedes buen ejemplo y una conducta digna de servirles de modelo. La doctrina que inspiren a estos tiernos y amados lazos de su afecto harán de su suerte próspera o adversa y la felicidad o desventura de sus hijos, será la recompensa o el castigo, la aventura o desdicha de sus padres. La sociedad alaba, considera y bendice a los buenos padres por el gran bien que le hacen dándole buenos y cumplidos ciudadanos. La misma sociedad censura y desprecia a los que por abandono, por malentendido, cariño o por su mal ejemplo, vician el depósito sagrado que la naturaleza les confió, concediéndoles tales hijos. Cuando la sociedad ve que tales personas no merecían la dignidad de ser padres, se duele de haber consagrado con su autoridad la unión de un hombre y de una mujer, que no han sabido apreciar la honra de ser los autores de un hogar donde se forma una familia honrada, moral y feliz. Nada más de a mí como oficial del registro civil, lo único que me resta es desearles que sean muy felices. Felicidades. Felicidades.